Hola a todas y a todos. Hoy, Comisiones Obreras, junto con el resto de representaciones sindicales, está un total en 83%, hemos firmado el ERE correspondiente a los servicios centrales, estructuras intermedias, a la red universal. Mirad, el firmar un ERE siempre es, es, es dolor, es dolor porque supone una destrucción de puestos de trabajo y es dolor porque es verdad que tenemos una legislación laboral donde a la gente se le puede hacer mucho daño. Y esto es lo que hemos intentado hacer comisiones obreras desde el inicio de la negociación. Primero, limitar los efectos de la reforma laboral. Segundo, limitar y cerrar el número de personas afectadas. Y en tercer lugar, proteger. Proteger a las personas que se adhirieran al ERE. Digo que se adhirieran porque hemos tratado de que el ERE sea y se realice todo el tiempo con medidas de voluntariedad y, y que no sea un proceso traumático para las personas que quieran irse. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir por tramos. Mirad, las personas mayores de 61 años, estas personas irán con, un año, con, una, con una anualidad, por lo tanto pasarán directamente a la, a la jubilación. Las personas de 55 a 61 años hemos logrado eh, constituir una renta que va a ser mensual para paliar el efecto de la pérdida de lo que es el salario por la actividad eh, remunerada, que hacemos todas y todos en Banco Santander, para que esas personas que tienen edad crítica de 55 a 61 años puedan salir de una manera digna y con convenio especial hasta los 63 años, para que las personas no tengan ninguna disfunción en su pensión. Y luego quedan las personas de 50 a 54 años. Bien, estas personas lo mismo, también tienen una edad crítica para comisiones obreras y también se van a ir con el convenio especial hasta los 63 años y con una indemnización que prácticamente va a suponer unos cinco años y medio de salario. Eh, luego quedaría ya las personas por debajo de los 50 años que se, hemos logrado cerrar con 40 días brutos de salario y con un máximo de 24 mensualidades y acompañándolos también de unas primas que pensamos que van a ser atractiva la salida de una manera voluntaria. En ningún momento Comisiones Obreras ha pensado que estas primas pudieran ser el intercambio para que la gente saliera como si esto fuera una, una lotería. Los seres nunca son loterías, los seres nunca son acuerdos de, de prejubilaciones como nos hubiera gustado. Pero, sin embargo, nos vamos satisfechos. Y nos vamos satisfechos porque, insisto, hay tres factores que hemos conseguido en estas negociaciones. Uno, la voluntariedad. Dos, que no se realice a través de medidas de traumáticas. Y tres, que las personas salgan con una renta sustitutiva digna porque pierden el puesto de trabajo y hay una cosa que tenemos que poner en valor, sobre todo para las personas de 50 años para abajo o en el tramo de 50 a 54. Hemos conseguido que también la empresa tenga un compromiso de recolocación y esto es importante y esto nos va a la di Esta recolocación hasta que las personas tengan asentamiento en el nuevo puesto de trabajo y esto solamente se realiza a través de la acción sindical y a través de la acción sindical que como sindicato mayoritario Comisiones Obreras ha ido liderando aquí en el Banco Santander y, por cierto, en todo el sector. Nada más, tenemos más de 258 personas a vuestra disposición para calcularos los importes de salida, para asesoraros y, por supuesto, para garantizar que todo este proceso se haga dentro de la voluntariedad y sin ningún tipo de trauma. Gracias por confiar en Comisiones Obreras y gracias por habernos dado este voto de confianza en la mesa de negociación.